chau amigos, de Físimas para el día de hoy hay un nuevo vídeo. ¿Cómo eliminar el graso soto el trípiti? El trípiti se trova en la parte posterior de nuestro brazo. Yo al, al trípiti, aunque a mí le digo el músculo del adiós, ¿por qué del adiós? Yo digo chau y que este músculo inicia a balar. A tantas personas les le da un poco de fastidio. Si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete eso Habíamos bisogno de un paño de manubri. Si tú no hay el manubri, prende dos botellas de agua de 2 litros. Eh, aunque teníamos bisogno de un tapetino. Eh, y vamos a tonificar el tricipiti. No hay ningún alimento que provoque el acumulo de grasa en específico en el, en el tricipiti. ¿Cuál es el problema? El problema puede ser genético, hormonal. O quizás cuando tú ves... Tú cuesta como lo en realidad puede que no sea graso, sino pura retención hídrica. ¿Cuáles es las soluciones? manjar sanamente la verdura, la fruta, avasar un poquito el licor y, y tropo dulce. aunque beber tanta agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua. Y limitar el, el intruito o, o limitar tanta sal en, en nuestro piato, en nuestro. En nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro en nuestros alimentos el ejercicio con pesa te va a ayudar a mejorar el tono te ayuda a alzar el metabolismo si te ayuda a alzar el metabolismo te va a ayudar a abruchar para mantener para mantenerte piu en forma por cuelo te invito a hacer estos ejercicios del inicio fin a la fine da pablo ok vamos a iniciar con con estos tres ejercicios, si son tantísimos ejercicios que si son con a cuerpo libre, con la banda elástica, con, con, con la banda elástica, peso libre, tuto. Pero el giorno de hoy vamos a hacer tres ejercicios con el peso. Vamos a hacer tres series, tres series de 15 repeticiones. Vamos a iniciar con nuestro primo. Me voy a estrellar. Me voy a estrellar. Prendemos un peso que sea moderado, ni troppo pesante, ni troppo ligero Ligero, me acuesto, me estraigo ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer este movimiento con este movimiento. Guarda, guarda los brazos, guarda 3 de 15 3 2 1 via. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ok aquí estamos con este ejercicio estamos mejorando el tono el tono el tono muscular el tono muscular Pues si luchamos kilocalorías, aunque en riposo. Tres vueltas, tres vueltas. Como he dicho prima, un peso que sea ni tropo pesante, ni tropo ligero. Ok, se va, se va con la segunda. Con la segunda serie. Tres, gómez, no aperto, chiuso, chiuso. Tres, dos, uno, via Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 8 9 10 5 en 1 2 3 4 5 ya lo sano ya lo sano mis queridas dones dones aunque uomini questo puede que no sea graso sino una retención hídrica ok ok ok por eso vamos a manjar el medio, vamos a manjar el medio, vamos, no vamos a, a manjar tropos y a basar un po' le sale. Ok, me riposo un poquito, me riposo un poquito. Eh, voy a poner nuestra tercera serie, tercera serie do y dopo poi cambio, ya, sé, ya mi, ya mi trinquipiti se siente un poquito. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3 con control 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Si suona? una milla de ejercicios para el trícipito pero yo hoy solamente he portado tres tres tres tres tres ejercicios tres ejercicios muy eficaces ya se siente un poquito ya el trícipito mío se siente que lo estamos eh, mejorando el tono muscular tanto mi reposo mi reposo voy a hacer nuestro próximo ejercicio nuestro próximo ejercicio este ejercicio lo voy a hacer un poquito en piede que voy a hacer? voy a hacer este movimiento cinco copa, tra, tiro, tiro, tiro, gomitos, aperto, no, chiuso, chiuso hago esto, tra. tra, tra, tra, ok, vamos a hacer 15 me preparo, 3, 2, 1 y via, ok, se va, se va, se va, se va, Michini. 1, 2 3, 4, pliego el inocchio, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 ah, Se siente, se siente, se siente, se siente Cuando se scherza, cuando se scherza, cuando se scherza Con Fisimán no se scherza, no se scherza lo importante es que tú seas un poco constante. Yo te invito a que este ejercicio tú lo repitas al menos 2 vueltas a la semana. El triccipiti, triccipiti, vamos a verlo tiene 3 lati. 1, 2 y 3. Ok, perfecto. Perfecto, andamos con nuestra segunda serie. tres series de 15, podemos meterle. Podemos hacer 15, aunque 20 repeticiones. Pesos que sean moderados, ni tropo ligero, ni tropo pesado. Si volvemos tonificar nuestro trichipi. Piego ginocchio, espalda derecha. Ahí se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfetto, perfetto, mi riposo e mi manca uno in più, uno in più, uno in più, uno in più. Le ricordo, è nel canale c'è una playlist, principiante, moderato. E intenso, hayamos eh, anche ejercicios para la gamba, para el glute, para la bracha, para el abdomen, para demagrir, para el fidanzato, para encontrar fidanzata, per amante, hayamos de todo en el canal, guardate, guardate, guardate. Ok, manca el último, el último, el último, el último, el último, el último. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el abono en el trichipiti. Ok, perfecto, lo facho de frente, de frente, de frente chiudo gomito 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 5 perfetto perfetto me reposo, me riposo, me riposo. Si son tantísimos ejercicios Que se pueden fare a, a cuerpo libre con, con el peso de tu cuerpo Pero hoy, estamos haciendo hoy con Con manubrio, con un poquito de peso Guarda como se Guarda Ya se siente ya se siente eh, El brazo fuerte ya, ya el músculo no va a ir a Dios Ya el músculo se va a estar en forma Chao, fermo No con una vuelta chao y lo bala no, no, no, esto está ahí. A tono, a tono, a tono Perfecto me reposo vamos a hacer nuestro último ejercicio nuestro último ejercicio que vamos a hacer vamos a hacer con abro esta es misura a la espalda o più largo inclino inclino el pecho, la esquina derrita vamos a hacer tra tra, tra, tra. vamos a tirar un calcio en dietro, un calcio un calcio un calcio un calcio un calcio pues este se sentirá la fatiga se sentirá pero tú estrenguidente tú estrenguidente y con porque tú soy un gladiatore, una gladiatrice, una guerriera. Ok, prepárate. Abro, abro, abro. 3, 2, 1, vía. Su, su, su y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Importante eh, sentir sentir el ejercicio, sentirlo, sentirlo, sentirlo, sentirlo, sentirlo en el grupo eh, principal que estamos laborando. Solo para una pista ciclable, por fortuna, no tienes uno. Luego pues, voy a hacer. Eh, Voy a hacer eh, eh, 40 minutos de corta, ta, ta, ta, ta, porque si el core funciona, el cuerpo es feliz y está fuerte. El cardio, el cardio es importante en nuestra, en nuestra actividad física para nuestro cuerpo. Nos mantiene en forma, nos ayuda a eliminar toxinas, a, a, a que la sangre fluya como debe ser en todo nuestro cuerpo. Ok, perfecto, perfecto, va. Vamos con la segunda, la segunda, 3, 2, 1, via. Inclino, va, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, Okay. Uh. estamos tonificando tonificando tonificando nuestro en nuestro cuerpo el metabolismo el metabolismo se alza el metabolismo se alza el metabolismo y bruchamos kilo calorías ok manca uno manca uno Tutto questo forzo vendrà pagato, te lo dico io. Ha tornato il sole, il sole, il sole. Ok, ultimo, ultimo esforzo, ultimo esforzo, ultimo forzo. Da, prendo. Dámelo así de frente, no, 3, 2, 1, via, ta, inclino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, perfecto, perfecto por el giorno de hoy habíamos finito. Miles, mil, mil, mil gracias a todas las personas que han guardado pues este video del inicio a la fin. Mil, mil, mil gracias. No dimentiquemos de beber de, de tanta agua, manjar sanamente y avanzar un poquito el sal en nuestro chivo, en nuestro espiad. Así pues vas a ver que este músculo se, se genera. Eh, se va a tolerar, aunque con ejercicio ejercicio aeróbico y ejercicios como con pesos per tonificar. gracias miles de cuore Pablo, vamos a hacer un poquito de stretching, dai dai dai, un poquito de stretching Córdoba, dai dai da. cambia ok, encrocha vamos pa, tira pa perfecto